Bienvenidos a mi canal, Edith buitos. Hoy juntos vamos a aprender cómo hacer una maqueta de las fases de la luna. Así que comencemos. Y recuerden siempre darle like para que si les gusta yo lo pueda saber. Así que ahora sí, comencemos. Bueno buitos, nosotros vamos a pasar forrando esto de y pero también lo pueden pintar de pintura, es opcional. Pero tiene que ser el color negro, así que vamos a forrarlo. Bueno, guitos, ahora vamos con esta parte. Lo de arriba lo vamos a forrar con brillantina. Se pega un pedacito, se pega un pedacito. De se pone silicón y si pega rápidamente porque el silicón se seca. Se seca muy rápido, así que lo tenemos que pegar súper rápido. Se pone silicón desde aquí. Así. Se pone mucho silicón. Se pone silicón en estas partes para que se pegue. Muy bien. Y en todas partes. Ya aquí lo vamos a pegar. Así. Lo vamos a pegar súper rápido para que no se seque. Y lo pegar. Así. Así lo vamos a pegar y hasta cubrir todo. Lo pegamos por aquí y vamos a cubrir todo, todo, todito. Y nomás me falta esta esquinita y termina Y bueno, güitos, ya pegamos las partes. Bueno, güitos, les voy a mostrar cómo quedó después de pegarlo. Miren, miren cómo nos quedó. Todo negro y forrado y no está pintado, fíjense, es súper con el silicón se pegó súper rápido, así que hay que seguir con el siguiente paso. Bueno, amiguitos, el siguiente paso es agarrar un cepillo de dientes que no utilicemos porque no lo vamos a lavar los dientes con esto y lo vamos a remojar con pintura, de preferencia un mandil para no mancharse ropa, es muy importante. Vas a remojar el pincel en la pintura blanca, así, y lo vas a esparcir, así. Esperen que salpique. Así, son gotitas, sí, son gotitas que caen y para sumilar, sumi, simular el universo. Bueno, vitos, tenemos que salpicar la pintura aquí, que son gotitas. No importa cómo les quede, no importa cómo les quede, si son muy grandes las gotas o pequeñas, no importa cómo les quede, porque es el universo. Y si son grandes pueden simular constelaciones. Bueno, Huitos, después de ponerle las gotas, vamos a dejarla secar. Y yo le voy a echar algunas gotitas más. Y vamos a vernos luego. Bueno, Huitos, ahora vamos a proceder a cortar las bolitas de la mitad con un cúter. Pero eso lo va a hacer un adulto y en este caso lo va a hacer mi papá. Así quedan partidas una abuelita y esto lo vamos a hacer hasta que nos queden ocho mitades. Después de que... Buito, ya después de que tener ocho mitades, vamos a forrar de negro la abuelita. Bueno, muitos, así les van a quedar y nomás a mí me faltan estas. Se pone así hasta que formemos la forma de una abuelita. Bueno, güeyitos, yo le estoy dando forma a esto para que se lo pueda poner. Y le voy a poner silicón. Tres. Bueno, abuelito, ya acabé de pegar y le voy a poner los espacios que me faltaban. Que era este. Y le voy a pegar para que tome la forma de una bolita. Así. Y así. Buitos. Recuerden que todo lo que estoy haciendo tiene que hacerse con mucho cuidado y tiene que estar a la supervisión de un adulto. En este caso, mi papá. Se va a poner un poco de pegamento y se va a poner aquí. Se va a aplastar. Le ponemos poquito. Y la vamos a forrar. Que nos quede aquí todo lo blanco esté negro. Bueno, entonces así es como nos quedaría redondita. Y vamos a seguir haciendo las bolitas para poder pegarlas en mi maqueta. Bueno, abuelitos, yo por la caja de negro y acá le puse plata para que ya no se vea el cartón. Y ahora que se secó la pintura, vamos a echarle diamantina. Bueno, mitos, así se ve cómo está quedando. Acá se puede ver todo forrado y ahora sí vamos a proceder a echarle brillantines. Bueno, mitos, vamos a echar el spray. Bueno, mitos, yo voy a usar spray para el cabello y luego le voy a agregar brillante Y luego le vamos a echar la brillantina. Ostra. Y ya después de echar el spray y brillantina, hay que se seque. Acá les voy a enseñar un poquito de cómo está quedando. Fíjense, se ven como estrellas y todo eso y súper brilloso. que está con brillantina y spray que la hace lucir súper súper brillante y acá pueden observar como lo forramos de negro y le pusimos plateado aquí a todos los alrededores por el cartón que no se pudo que no estaba forrado de negro y así se ve súper bonito y de después de hacer esto y primero hicimos el escenario porque después le vamos a poner todas las bases lunares y vamos a poner todo bueno güitos, anteriormente vimos que le pusimos esto para que no se viera el cartón de aquí y fíjense cómo se ve todo esto plateado ah, y les voy a mostrar pasamos a poner las lunas eh, la tierra la tierra y el sol y les voy a decir cuál es cuál esta, esta es luna nueva este es cuarto menguante Esta es cuarto creciente se parecen, pero es, acá está iluminado de este lado y acá del otro Esta es último cuarto y este es primer cuarto esta es luna menguante. Y esta es. Esta es. Luna creciente. Y esta es luna llena. Y como todos sabemos, esta es la tierra y el sol. Y ahora vamos a pasar a pegarlos con silicón. Bueno, todos primero voy a pegar el sol. Se pega con mucho silicón mucho porque es demasiado grande mi sol. Y así también los rayos. Voy a pegarle y ya le voy a ya le voy a poner y ahora vamos a pegarlo. Se presiona Bueno, güito, se presiona para que el silicón se pegue, porque si no pues ¿cómo lo vamos a pegar. Y vamos a proceder con los más grandes. Y las siguientes. La tierra donde vivimos nosotros. Y vamos a poner. Sí, como... Para esto se necesita mucha fuerza. Para apretarlo aquí. Mucha fuerza. Mucha fuerza. Ya estoy haciendo. Estoy haciendo mucha fuerza. Bueno, güitos, voy a seguir poniéndole, y como ya es bastante silicón, voy a dejar la pistola aquí. Bueno, güitos, vamos a pegarlo aquí. Y tienes que pegarlo con fuerza, pero no tanta porque si no se va a romper. Y así. Y asegurémonos que no se mueva nada. Y ahora vamos a proceder con las lunas. Lo voy a jalar un poquito para acá, para que ustedes lo puedan ver Primero vamos a pegar las lunas y luego su nombre. Bueno, Wito, vamos a pegar primero el cuarto menguante. Vamos a ponerla y lo vamos a pegar justo aquí. aquí. Vamos a pegar el nombre del cuarto menguante. Cuidado, porque esto está caliente. Vamos a seguir con el último cuarto, para que tenemos que tener un orden. Bueno, Puitos, ahora vamos a pegarla. Así. La presionamos poquito y luego la soltamos. Bueno, fitos, ahora vamos a pegar el nombre, que se llama Último Cuarto. Así se llama esta luna. Pueden fijarse por todos los nombres que están en papelitos. Aquí lo voy a hacer. Así, quita nomás, porque esto es papel. Y aquí. Cuidado que está súper caliente esto. Y ya, se pegó. Esto se pega súper rápido. Vamos a seguir con la luna menguante. Ahí está de aquí. Vamos a ponerlo con paro. Recuerden que siempre esto lo tienen que hacer con supervisión de un adulto. Y tienen que tener súper cuidado porque esto puede quemarles. Así que si sienten calentito, intenten no tocarla está supervisando mi papá? que no se quemen y ahí está. Le presioné un poquito y se pegó. Ahora vamos con la luna nueva, que está está de todo negro, todo negro. Si no la ven es que se camuslo, que está todo negro. Ahora lo vamos a pegar con silicón como las otras. Bueno, buitos, esta luna se puede poner, si la pongo... Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Es, miren mi mano. Imagínense que mi mano es esta luna. Pues si mi mano está del mismo color y la pongo al revés, no se van a dar cuenta porque es negra. Así que se va a pegar aquí. Aquí se pega y su nombre. Bueno, aquí lo voy a hacer porque es un poco más fácil, así que se le pone silicón. Se alza, pones la pistola aquí, sube, apoya en, en donde se apoya y se voltea y la luna nueva se está de negro. Ahora vamos con el cuarto creciente. El cuarto creciente es esta luna que estoy pegando, que se parece mucho al cuarto menguante. Se parecen, pero no son iguales, porque un lado está iluminado y el otro no. Aquí, miren. Este lado está iluminado del cuarto menguante, y este está de acá. Esta parte no está iluminada, está iluminada. Aquí se movió esto. Aquí. Este es el cuarto creciente y se echa para acá, se echa para acá y cayó. Aquí. Se pega. Uy, está caliente. Ahora lo vamos a pegar. Y le vamos a poner su nombre. Que El nombre lo hice con plumón. Lo escribí y lo pusimos en una hoja. Por si alguien tiene dudas. Aquí está. Ahora vamos con el la luna creciente. Y ahora lo vamos a pegar aquí, justo aquí. Y ahora vamos a poner su nombre, que es luna creciente, aquí mismo. Recuerden, el nombre de esto yo lo estoy poniendo arriba. Este es primer cuarto, este es cuarto creciente, y este es el único que pongo abajo porque si lo pongo acá arriba, se está arriba del sol y no se va a notar. Por eso los estoy poniendo arriba y este lo estoy poniendo abajo. Para que no se confundan. Esta es luna creciente, miren, esta, esta, esta es la luna creciente. Y ahora vamos con la luna llena, la que está toda blanquita, está toda negrita y está toda blanquita. Blanca como la nieve y está negra como la noche. Aquí, aquí vamos a pegarle, pega. vamos a ponerle, el silicón es como el pegamento transparente. Y ahora se va a pegar. Y ahora su nombre. Que lo vamos a voltear para que se pueda pegar. Así. Y ahora le vamos a voltear. Y lo vamos a poner aquí que se llama luna llena. Y miren. Bueno, muitos, les voy a mostrar un poco más de cómo quedó mi maqueta. Fíjense, ya no se caen las lunas ni la tierra y el sol acá hasta arriba. Lo puse acá arriba porque es como si estuviera iluminando todo esto. Y les voy a Esta se llama cuarto menguante. Este último cuarto, esta es luna menguante, luna llena, luna creciente, primer cuarto, cuarto creciente, luna nueva, sol y tierra. Bueno, fitos, así es como quedó mi maqueta. Así es como quedó. Y pues al final del video voy a tratar de poner, de que esto se vea también al final, como lo estoy haciendo ahorita, para que ustedes puedan apreciar cómo quedó mi maqueta. Bueno, bichos, uh, ya terminé mi maqueta y pues... Bueno, güito, recuerden darle like para que si les gustó este video y les ayudó para hacer una maqueta de las fases de la luna. Recuerden darme like para que yo lo sepa y pónganme en los comentarios que otras ideas que yo pueda hacer y yo las voy a leer y voy a intentar hacerlas. O comenten si les ayudó y si quieren pueden mandarme fotos de cómo les quedó la maqueta. Este, el primero que está aquí, es el cuarto menguante. El siguiente es el último cuarto. Y la otra es luna menguante. El que está arriba es el sol. Y la que está abajo es luna nueva. Esa es la tierra. Ella, eh, ella es luna llena. Ella es cuarto creciente primer cuarto luna creciente y pues esos serían todos la... recuerden que las fases de la luna son ocho, ocho fases de la luna y recuerden que hay un consejo que yo les voy a dar o un algo que yo sé es de que cuando, imagínense que Que la oscuridad nomás llega un pedacito y al otro no le llega. Así que esto se... Co como el universo es negro, es como oscuro, para que me entiendan. Solo ilumina una, una parte y por eso solo esa parte. Para que me entiendan, mejor, buitos, es de... este es el sol. Y pues no le llega a alguna parte de la luna y por eso se venden y nomás le llega una partecita. Por ejemplo, estas partecitas que les llega y a la otra no le, no le llega. Y otra cosa es de que el sol, no es de que la luna tenga luz propia, sino... Bueno, güitos, recuerden que la luna gira alrededor de la Tierra. Y la Tierra alrededor del Sol. Por eso no siempre vemos la cara. Es como si tuviéramos un reloj. El reloj va para acá. Y la Tierra, y la rotación, se llama rotación lo que hace la Luna. Y la Luna va para acá. Y gira hasta aquí. Bueno, güey. Bye. Y recuerden darles like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar comentarios para saber si les gustó esta idea y si les sirvió para sus maquetas. Ah, y si ustedes tomen de foto a sus maquetas para que yo...